¡Oh! My God. Hoy vamos a ver 5 increíbles setups de streamers para jugar a Fortnite Básicamente vamos a ver los setups de los streamers más famosos como podría ser Ninja, Tifue o incluso algún streamer o youtuber español Que bueno, os tenéis que quedar hasta el final del vídeo para descubrir en qué habitación juegan Y bueno, antes de empezar a ver los setups os quería enseñar un pedazo de monitor que me han mandado los chicos de BenQ Básicamente es un monitor de 27 240 hercios Que es brutal Para Fortnite y para cualquier juego Ahora dentro de muy poquito hablaremos De este tema de los hercios porque son Importantes para Fortnite pero bueno Este que estáis viendo por pantalla chicos Es el monitor del cual os estaba Hablando básicamente parece un Transformer por esos visores laterales Que tiene pero bueno básicamente es para No perder la concentración si tenéis Muchas cosas pasando por detrás La idea de estas viseras laterales viene Siendo referenciada por el competidor para solo centrarte en la pantalla y que nada más te entorpezca ahora veremos un poquito más características pero ya os digo que este monitor está orientado para jugar al máximo nivel todos nuestros monitores chicos tienen una tasa de refresco puede ser de 30, de 60 hercios, 144 o incluso como este monitor 240 hercios, ¿Qué es esto de la tasa de refresco, pues es básicamente las veces que la imagen se actualiza de un segundo, si tú tienes un monitor de 60 hercios, la imagen se actualiza 60 veces en un segundo, pero en cambio si tienes un monitor que tiene una tasa de refresco de 240 hercios, la imagen se actualiza 240 veces en un segundo, por lo tanto esto nos da una fluidez impresionante en el juego y vamos, es que simplemente en el mismo escritorio de Windows podemos ver la diferencia de 60 a 144 a 240 hercios, es una pasada la tasa de refresco de un monitor que vienen siendo los hercios y los FPS de por ejemplo Fortnite Tienen que estar directamente Relacionados, es decir Que si tu gráfica puede correr Fortnite a 240 FPS Un monitor de 240 Hz Te va a venir genial para aprovechar Esos 240 FPS Pero si en cambio tu gráfica No puede correr más de 60 FPS En Fortnite, pues entonces 240 Hz los vas a ver En el escritorio de Windows, en otros juegos Que si llegues a esos 240 Hz Pero en sí en el propio juego no vas a ver esa fluidez de los 240 hercios. La entrada de vídeo que yo utilizo es DisplayPort Que puede perfectamente conseguir que el monitor vaya a 240 hercios, Cosa que con algunos HDMI el monitor no lo puede llegar a conseguir También con este monitor podemos aplicar configuraciones para poder ver el juego mejor La imagen la podemos retocar tanto que incluso podemos ver las zonas más oscuras más claras Podemos cambiarle incluso la intensidad de los colores. Como estamos viendo por aquí y es que utiliza dos tecnologías La primera Black Equalizer para hacer las zonas más oscuras más claras Y la segunda el Color Vibrance para subirle la intensidad o bajarle la intensidad a los colores Bien, ahora os voy a enseñar la tecnología que hace las zonas más oscuras más claras Esto nos puede venir genial para las zonas en las que no vemos mucho el mapa Como bordes, esquinas o incluso que es de noche nos metemos en una casa y no vemos muy bien al enemigo si está escondido pues esto nos viene genial Ahora vais a ver que la tecnología está desactivada Y vamos a subirle puntos con el mando que nos viene con la tele Vamos a subirle puntos con esta opción Y vais a ver cómo la imagen se va volviendo cada vez más clara Hasta que llega un punto en el que vemos literalmente todo siendo de noche Y estando encerrados con un cubo de madera y aquí os enseño la misma tecnología pero siendo de día y vamos a campo abierto Y como estamos viendo las sombras se ven brutalmente cambiados O sea, básicamente todo más claro y muchísimo mejor para nosotros que podemos ver mejor a los enemigos Y la intensidad de los colores la podemos tocar tanto que podemos poner incluso la pantalla en blanco y negro Y también podemos poner los colores tan vivos como los que estamos viendo ahora Con las opciones máximas que tiene el color Vibrant y también mencionaros que el monitor utiliza la tecnología G-Sync Que esto quiere decir que básicamente si tienes una tarjeta gráfica Nvidia en tu ordenador Pues el monitor mejora muchísimo la calidad En el lado izquierdo del monitor podemos conectar nuestros cascos También podemos conectar teclado y ratón con esos USB 3.0 que tenemos Y luego estas entradas pues básicamente tiene un cable en la televisión que va hasta el ordenador Pero es simplemente un cable y no tenemos que estar con todo el lío de cables Que aparte este monitor tiene un pasacables Que se agradece muchísimo Porque es que para no tener todos los cables desperdigados Pues ya lo tenemos por aquí Tanto a Juanito como a mí nos ha encantado este monitor Así que tendréis los enlaces de este monitor en la descripción Para que podáis verlo un poquito más de cerca Las características que tiene Y por cierto, acerca de Juanito Ya sabéis que podéis conseguir los nuevos logos de Juanito Haciéndoos miembros del canal En quinto lugar tenemos el setup del youtuber Ali A. Básicamente cuenta con cuatro monitores y la cosa que más me ha llamado la atención de su setup es su ordenador, porque es que por dentro tiene tres tarjetas gráficas. Tres. Como so, as you guys know, this is my game piece from Alienware Area 51. So notice the very cool LEDs and the coloring on both the side and the front of my PC. Yes, my friends, the exact same coloring, which is actually, I think, rotating through colors, maybe. I think that's probably customizable. Literally couldn't match my PC down there anymore if I tried. En cuarto lugar tenemos el setup de Dr. Lupo. Lo que más me, me ha llamado la atención de su setup es que tiene seis pantallas. Seis pantallas. O sea, habitualmente estamos acostumbrados a ver setups de como mucho. 3 pantallas. Cuatro, como el que hemos visto de Aliey, como mucho. Pero es que seis pantallas que tiene. <laughs> Move it right, around if I want to. The distance here, so I'm I'm gonna walk backwards so you can actually you can see it. What? So that's the gaming computer? That is all the cabling. Probably about 15 to 20 uh, audio and video cables that run all the way around the room. Bro, that's crazy. Um, and so everything goes underneath and wired. I also have. This, cam this camera is kind of crappy, but in this back right corner, there's also two uh, UPSs, 1500 watt UPSs, so I can keep my uh, machines up. It, like if power goes out, my stream will keep running. En tercer lugar tenemos el setup De Tifue, básicamente todos los Componentes con los que Tifue juega Aquí los tenéis, y lo que más me ha llamado La atención es que tiene Dos ordenadores, uno para Streamear y otro para jugar Para que la potencia no se pierda Y se separen esas dos operaciones Vertical, all three of these monitors Are ASUS, all 240Hz Yeah, it's overkill, my middle monitor Is my gaming, my left and right are my streaming Of course I have two PCs because I'm just that guy, you know, if you don't have two PCs I highly recommend it if you take streaming seriously. These are the main keys that I use that I play with all the rubber ones I don't know. I just like the feeling of rubber. It feels nice anyway over to the mice Because these things are beautiful no cap. I have both colors just because uh, I'm just cool like that I guess those are dope. I like those I f those a lot anything else. I didn't cover um Uh -huh. no, much it. En segundo lugar tenemos a El setup del Rubius Ya quería meter aquí a alguien español Porque es que madre mía el setup que tiene El Rubius, el Rubius también tiene Dos ordenadores, uno para streamear Y el otro para jugar Y también me ha llamado mucho la atención El ordenador que es para jugar Que lo utiliza para jugar, porque se parece literal Como un cubo y eso tiene que ser Muy grande y pesar muchísimo Porque este PC es el PC gaming Y este es el PC streaming o sea, es un poco raro de explicar, ¿vale? Pero es algo que usa todos los streamers profesionales eh, Y es básicamente para que este PC Se dedique, en plan, dedique toda, tu, toda su potencia A jugar los juegos al, a, a, a, al máximo rendimiento, por así decirlo Y esto se dedica solo a todo el proceso de, de streamings. Hacer streamings consume bastante, bastante CPU, así que para que los juegos no empiecen a bajarme de FPS y que tenga problemas siempre con los directos, pues es la mejor opción y es lo que he hecho. Te estaréis preguntando que para qué sirve un monitor puesto de esta manera aquí, porque aquí puedo tener el chat las donaciones, abrir links en esta página antes de continuar comentaros que arriba a la derecha os está apareciendo el vídeo anterior que es 8 batallas increíbles entre youtubers, vais a ver algún que otro ninja contra tifue que si queréis ver el vídeo y no lo habéis visto está apareciendo arriba a la derecha y en primer lugar tenemos la habitación de ninja, una habitación que ha sido diseñada literalmente para jugar y para streamear tiene varias cámaras, tiene muchos monitores, de hecho no solo los monitores con los que juega, sino que detrás tiene pantallas LED Con los que se muestran su logo O también sus letras de ninja Tiene muchísimas cosas este setup Y desde luego que son muy, muy tochas 10 embroidered ninja chair. Uh, this is where I'm gonna be controlling all the uh, professional cameras in the room. Camera angle one, camera angle two, and camera angle three for the doggy bowls. I love the desk, man. My desk is, is super dope. When they show me, they show me all the snacks, brand new lighting fixtures classic clean blue look on the the box here turn everything red in a top 10 situation when things start to get intense man the entire room is gonna go red whenever we get uh, the first win of the day i'm going to be switching over to preset number four which is going to be for the pon pon i will be only hitting the boogie button after a incredible victory royale and it'll look a little bit like this Que es la habitación que todos quisiéramos tener Buena insonorización Lo último en componentes de ordenador Muchas pantallas Que si, sí, mejor ratón, mejor teclado Al igual que ti fue al igual que otros jugadores Es que es impresionante me gustaría que por los comentarios me pusierais cuál ha sido vuestra habitación, vuestra zona de juego preferida de todas estas que hemos visto anteriores, sinceramente ya sabéis la mía, la de ninja. Y en este vídeo Juanito me ha comentado que si llegamos a los 10.000 me gustas Juanito va a hacer su baile de flamenco y también que podemos sortear mil pavos para una persona, así que si queréis participar en este sorteo pues lo único que tendríais que hacer sería como primer requisito darle me gusta a este vídeo, segundo requisito requisito estar suscrito al canal, ya sabéis si os aparece el botón de suscribirse en rojo darle al botón de suscribirse y que se quede en color grisáceo y en tercer lugar me tenéis que poner por los comentarios desde qué país me estáis viendo que yo ya os digo que si no lo sabíais soy de España, así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo de hoy yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo, adiós